Hola, buenas tardes. Eh, soy Rosalía Binocur de la Universidad de la República, la Facultad de Información y Comunicación de Uruguay. Eh, les voy a presentar los eh, principales hallazgos de una investigación eh, antropológica que hicimos el año pasado eh, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2019 en Uruguay. Eh, la, el objetivo de la investigación era eh, indagar los eh, ámbitos eh, virtuales y presenciales donde se consume, se apropia y se socializa la información política en un contexto electoral. Eh, este, hicimos una etnografía eh, multilocal que, consiste, que combinó entrevistas en profundidad con 40 actores de la más diversa pertenencia social, cultural, etaria, política eh, y de distintos eh, eh, lugares de residencia en Uruguay, eh, con un seguimiento a través de WhatsApp eh, acordado con ellos en el marco de la entrevista, donde en, eh, a lo largo de nueve meses, los tres periodos electorales, eh, les íbamos enviando preguntas al Whatsapp y ellos nos respondían con un audio, con un meme, con, con un mensaje. Eh, la, los, una cuestión importante aquí es que eh, eh, nos focalizamos eh, no tanto en lo que las personas hacían en las redes sociodigitales, sino eh, eh, en, los, en todos los ámbitos cotidianos. Y, y nuestra estrategia no, no fue por eso observar lo que, lo que hacían o dejaban de hacer en las redes, sino en, en el marco de la entrevista eh, preguntarles por, por esas actividades que por supuesto incluían pero trascendían a las redes y la significación que tenía eh, la experiencia de informarse eh, y, eh, de, de las noticias políticas en el para sobre todo para tenerla como insumo, para tomar decisiones eh, eh, para votar en cada una de las instancias electorales. Eh, una de las eh, constataciones más fuertes es que eh, el ámbito cotidiano del ámbito de socialización de la familia y de los, eh, los entornos más cercanos los amigos, el trabajo y, eh, y presenciales siguen siendo eh, los lugares fundamentales donde se comparte, se consume y se apropia la información política. O sea, que eso no desmiente, por supuesto, que eh, la mayoría de todos nosotros y nosotras nos, nos eh, informamos primordialmente a través de las redes sociodigitales, pero eh, eh, lo que... Eh, esa actividad no, eh, no permite asegurar que, eh, que sea la, este, eh, la determinante en la socialización y en la apropiación de esa información. Lo que, lo que hemos visto en la investigación es que esos, esas mediaciones son muy complejas, que eh, eh, incluyen el ámbito doméstico, la familia las conversaciones que se dan en distintos momentos del día y eh, donde se habla de, de todo, como, como lo indicaban hace 15, 20 años los estudios que realizábamos sobre el consumo de la televisión o del informativo radial o televisivo. Eh, la otra eh, re, este, constatación importante es que las referencias de que la credibilidad de la información, que era otra pregunta por la que, que, que les hacíamos, cómo se establecía la credibilidad de la información, eh, aparecieron eh, no, más que los referentes de las redes, aparecieron por un lado los medios tradicionales, eh, el el portal de, de los periódicos, lo cual no quiere decir que iban al portal, sino que si la noticia aparecía asociada a, al portal de un periódico reconocido, entonces este, era, eso le daba credibilidad a la información o, a, o luego era reproducida por el noticiero televisivo. Eso quiere decir que eh, los medios tradicionales eh, siguen siendo importantes en esos ámbitos que, que no se pueden advertir en la observación de las redes para establecer la credibilidad de la información. Y, eh, y respecto al consumo de las noticias, también el proceso de validación es mucho más complejo que simplemente eh, eh, ver una noticia, creerla y reproducirla. Incluso la... la a veces ese proceso era diferido. Por ejemplo, alguien podía creer una noticia, pero si después, en la noche, el noticiero eh, o el informativo la desmentía, entonces, bueno, la dejaba de creer. Entonces, también, eh, eh, eso también se, se pudo constatar que las mediaciones son complejas en la credibilidad de la información, independientemente de que, eh, obviamente, esas mediaciones están teñidas de... De las, de las trayectorias políticas, de, eh, de las pertenencias eh, a los partidos políticos, de, de las convicciones ideológicas, eh, eso no, no cabe ninguna duda y eso sigue siendo así. Eh, el, el, el asunto es de que eh, esas mediaciones se despliegan en diversos ámbitos de la vida cotidiana y no solo en las redes. Eh, después, por lo tanto, en consecuencia, eh, la, la polarización eh, extrema en las redes eh, de opiniones no, no refleja la misma polarización fuera de las redes, eh, aún en personas que, eh, que tendían a seguir aún a los líderes de opinión eh, de una inclinación ideológica o de otra, o frente a una disputa eh, se ubicaban más cerca de uno que otro líder, pero eh, lo interesante es de que eh, esa es la, la polarización en las redes actúa más bien como una especie de, de marcar desde el punto de vista simbólico los límites de la disputa, y a partir de ahí la mayoría de las personas que entrevistamos eh, tomaban eso como la información extrema y después o pedían otras opiniones o se conversaba en otros ámbitos o se ponía en duda o decían me parece que estoy un poquito de acuerdo con esto y otro poquito con esto. O sea que eh, los extremistas en las redes, la fuerte polarización eh, o la fuerte intolerancia incluso no tiene su correlato así en los distintos espacios que se generan de socialización en la, eh, de la información en, en, la, en la vida cotidiana y en el ámbito doméstico. Eh, también eh, los, eh, eh, los, en cada familia o en cada grupo hay referentes de autoridad, eh, algunos eh, referentes de... digamos de mucho tiempo, por ejemplo, profesores. Que, este, que fue mi profesor o mi profesor en la universidad, o que fue mi tío eh, o, o fue un, eh, una, un amigo que yo respeto mucho. Entonces los, los referentes eh, para establecer la, la credibilidad de la información eh, no solo este, surgen de los medios electrónicos y digitales, sino que es muy importante cómo esos referentes personales eh, hablan de esa información que circula. Como, eh, por ejemplo, los padres son siguen siendo referentes muy fuertes, eh, e incluso para estar en desacuerdo con los padres. Eh, pero eh, la, eh, lo que queremos decir es que el desacuerdo fuerte no es con las redes, el desacuerdo fuerte en todo caso es con lo que dicen mis padres. Y, eh, este, y a partir de ahí yo pienso esto, pienso eh, lo otro. Eh, eh, también que eh, la, la diversificación de las fuentes para informarse aún en el caso de aquellos que, que, que son, eh, por ejemplo, militantes de los partidos políticos, eh, sus redes suelen ser mucho más diversificadas que lo que aparentan cuando uno los observa a moverse o a actuar en las redes. Eh, en parte porque los, eh, el, el ámbito de, de, de la, de la, del intercambio y de la socialización política en las redes digitales de la información política no se corresponde necesariamente con otros ámbitos, por ejemplo, de música, compartir música o compartir entretenimiento. Entonces, esas distintas burbujas son muy porosas y se producen intercambios entre unas y otras. Y, y entonces, si uno quisiera hacer un análisis de, de cómo se producen esos intercambios entre las burbujas, este, es muy difícil reproducirlo, entenderlo solo mirando lo que hacen en las redes. En las redes aparece cada burbuja muy consolidada este, y, eh, y muy uh, aislada de las otras, pero en el relato de las personas esas burbujas aparecen interconectadas, incluso aparecen matizando matizándose unas o relativizándose unas otras, conversé esto, dije esto y, eh, entonces eh, eh, eh, la otra cuestión interesante es que eh, los medios tradicionales y los referentes personales, eh, paradójicamente, ante la, el, el tsunami de la información que, que circula en las redes, que nos llega o que buscamos, actúan como mecanismos de reducción de complejidad. Por eso se han revalorizado, aunque nadie los declare. Eh, eh, es este, eh, todo el mundo tiene esa sensación de, de la avalancha de información y de... La dificultad de poder ubicarse en esa avalancha. Entonces, eh, ahí es donde esos, esos otros referentes, eh, que son referentes personales o determinadas personas que uno respeta en la familia o fuera de la familia, y eh, medios que uno respeta o fuentes que uno respeta, eh, este, o un conductor de la radio, o. Eh, o de, bueno, de, dependerá este, en, cada, en cada lugar eh, y eso con independencia de la ideología política, pero, eh, eh, o sea, lo que quiero decir es que la, la mayor cantidad, el acceso a, a estas, eh, o sea, que se mantiene esta paradoja permanente entre la, eh, que la, la el acceso a la gran cantidad de información, por un lado, genera la necesidad de buscar recursos de reducción de complejidad en esos referentes conocidos y, y autorizados y, y respetados, pero al mismo tiempo eh, esa diversificación de fuentes que ofrecen las redes, que no solo llegan por el lado político, sino que llegan por, el, por todos, por el lado del entretenimiento de, de, de los grupos de fans, de por los memes, el, el humor es una gran fuente de, para relativizar y para quitar dramatismo a muchas situaciones. Eh, esos, eh, todos esos referentes al mismo tiempo es como que eh, permiten una entrada y una salida permanente de las burbujas. Eh, las redes eh, me permiten encapsularme en una burbuja, pero también salir de la burbuja, me permiten pertenecer a muchas burbujas eh, eh, me permiten hacer intercambios entre esas burbujas y eso, ese proceso es un proceso eh, muy complejo de reconstruir solo observando las redes. Y en el caso de las eh, eh, la otra constatación importante para el caso de Uruguay, eh, que eh, no necesariamente puede ser lo mismo para Brasil, pero aquí las, eh, los partidos políticos, las instituciones políticas, el gobierno e eh, incluso las empresas públicas siguen teniendo una, una gran credibilidad y legitimidad en, entre los uruguayos y las uruguayas. Entonces eso hace que, eh, que aquí las noticias falsas mm, hayan tenido muy poco impacto o un impacto muy relativo, muy efímero. Porque estas eh, instituciones eh, desmienten rápidamente y eh, este, puede, puede ocurrir, repito lo que decía antes, que ese proceso de, eh, de desmentir ocurra no en el momento, sino que diferido, a veces diferido eh, a la noche o diferido al rato o diferido al día siguiente. Pero siempre hay, un, siempre hay un proceso de desmentido de esas informaciones y por lo tanto, entonces, este, eh, ahí también constatamos eh, eh, la, eh, que las redes, eh, más que tener un, un poder unívoco y omnipotente, eh, tienen un poder oblicuo de, eh, del cual tenemos que entender cada vez mejor. Bueno, gracias y hasta aquí llego.